Senador Martínez, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. La moción que debatimos es, en buena medida, una especie de Frankenstein. Ustedes, senador Arenales, presentaron una primera versión de esta moción para luego corregirla y cambiar completamente la parte propositiva de la misma. La primera versión era muy agresiva y bastante inconsistente y la segunda versión sigue siéndolo en su exposición de motivos, en su justificación, pero han rebajado y edulcorado los puntos que proponen. Muchas gracias. Empezaré por comentar la parte justificativa de la moción. Ustedes han recogido todo el argumentario que se utiliza habitualmente en contra de las criptomonedas y en particular del Bitcoin. Nosotros no pretendemos desechar todas las críticas dirigidas a las criptomonedas, pero en cambio consideramos que asociarlas a comportamientos delictivos no tiene demasiado sentido cuando se trata de un medio de pago, como si el dinero fiduciario, el euro o el dólar no se usaran también para actividades ilegales. Ustedes dicen literalmente que las criptomonedas están tradicionalmente asociadas a la economía sumergida e incluso actividades delictivas como el tráfico de divisas, tráfico de drogas, estructuras piramidales y financiación del terrorismo. Con el panorama que usted pinta, señor Arenales, se podría pensar que hasta el Partido Popular acabará usando los bitcoins para su financiación ilegal. Pero además ustedes hablan de los fenómenos especulativos que se han producido en torno al bitcoin y otras criptomonedas. En ese sentido es cierto que ha habido fuertes vaivenes en su cotización en bolsa. Mientras que durante el año pasado el bitcoin tuvo un comportamiento tremendamente alcista, en las últimas semanas su valor en bolsa ha caído en picado. Ayer podíamos leer que en escasas semanas el bitcoin ha caído hasta un 65%. En ese sentido, es interesante observar que el Partido Popular proponga la regulación estatal como, como una solución. De algún modo, les pone a ustedes frente al espejo, pone frente a sus propias contradicciones a esa, a esa retórica falsamente liberal que ustedes suelen utilizar. ¿Pero no es el mercado un mecanismo eficiente de asignación de recursos? pero la oferta y la demanda no se ajustan automáticamente, pero ¿no es precisamente la regulación estatal la que genera distorsiones en el mercado provocando comportamientos y burbujas especulativas? Pues va a resultar que no, va a resultar que ustedes solo usan ese discurso cuando se trata de privatizar servicios públicos, rebajarle los impuestos a los más, a los más ricos o permitir comportamientos criminales de las entidades financieras. Pero cuando ustedes ven algo, por pequeño que sea, que escapa a su control, son los primeros en recurrir al Estado, en exigir la intervención y la regulación por parte del Estado. Y nosotros somos favorables consideramos que se deben regular los flujos monetarios y financieros y que pueden permitirnos minimizar los fenómenos especulativos. Si situamos unas reglas claras de juego, damos seguridad a los usuarios y normalizamos el uso de las criptomonedas, probablemente lograremos evitar abusos que ya hemos conocido por parte de algunas empresas y contribuiremos a estabilizar su cotización. Y aquí engarzo con la parte propositiva, propositiva de su moción. Ustedes han rebajado tanto el contenido de su moción que ha acabado por no proponer nada. Su propuesta consiste en decir que este tema tiene que ser estudiado en los foros internacionales y, en particular, en el G-20. Pues muy bien, nosotros estamos de acuerdo en que debemos llevar el debate a una escala supranacional, pero para ello lo primero es que España, como Estado, defina una posición. Otros Estados ya lo están haciendo. Japón ha apostado por la regulación, Australia se encamina hacia el mismo camino, Rusia, China y Corea del Sur, en cambio, apuestan por, por prohibirla. Hay posturas muy diferentes e incluso antagónicas entre países. ¿Cuál debe ser la posición de España? No lo dicen. No dicen nada. Por eso han podido incorporar las enmiendas tanto del Partido Socialista como de, como de Compromiso, porque no dicen nada en la moción. Por tanto, si ustedes traen un posicionamiento para que sea debatido en esta Cámara, nosotros nos posicionaremos. Mientras tanto, nuestra única posición solo puede ser la abstención. Muchas gracias.